a todos bienvenidos vamos como siempre a empezar rápido escenario dominación suecia vamos a empezar con los tanques rusos y nada es un escenario en el que pocas veces he jugado la verdad es que tengo que jugar varias partidas para tener pues varias batallas en este escenario y la verdad me gusta bastante en terreno urbano, y nada, vamos a partir desde la zona esa que hemos marcado arriba a la izquierda, y vamos a ir a por la zona C. Bueno, la salida muy concurrida. Si tenemos a ese pequeñín, <ríe> es muy rápido, es parecido al s al, al 90 alemán. Si pues sí, en breve nos hacemos pronto con, con uno de esos para probarlo, bueno, tomamos esta vía directamente. Ya tengo dos compañeros por el flanco derecho, otro que me sigue, un carro medio. Venga, vamos a por la zona C. Ya estamos llegando. Venga, vamos a por el bicis. Venga, ya estamos aquí. Muy bien antes que yo por supuesto si es muy rápido bueno tomando la zona c y parece ser que somos los primeros Me refiero no se ve ningún enemigo por ahí bueno, este compañero también le ha dado llegar bueno esa es la zona que hemos tomado la zona b se está tomando la zona a parece que también madre mía, dónde están los enemigos se ve a nadie es raro ahora sí están capturando la zona vale, vale, están mal están por ese flanco bueno avanzando a partir de aquí, en cualquier momento ya estamos cerca desde la zona de salida de las tropas enemigas claro que no haya aparecido nadie todavía es muy raro venga bueno, a ver, romper esas dos bicis bueno, daños colaterales bueno, vamos a seguir por aquí ya estamos más cerca aquí ya hay que andar con pies de plomo bueno, sigo teniendo compañía venga bueno, esto es una cosa que no me gusta de de esto de atravesar los árboles de por un lado no me frena, pero por otro lado la verdad es que madre mía, bueno, pero vamos vamos a pasar por ahí parece que han pasado esa boca de riego destrozada y nadie nadie nadie nadie nadie no he visto a nadie todavía mis compañeros sí ahí en la zona B se ve un carro pesado pero todavía en lo que es raro, es decir, estamos a punto ya de encontrarnos con alguien porque es, que es rarísimo bueno, ahí tengo enemigo ¡Oh! casi al frente, tenemos ahí a dos segundos compañeros, parece que también ahí ya hay acción, aquí ya empieza la fiesta aquí está el tema venga, vamos a tirar unas bombas por aquí es un carro pesado cazacarros, carros medios ¡Buah, mi compañero, madre mía volo en pedazos ese leopard Uf. pues, está el loro están a punto de salir el impacto desde, desde luego ha venido desde ahí, desde la izquierda bueno, parece que las bombas han hecho algo de daño carro pesado, por ahí oh, acaban de abatir a mi compañero madre mía ahí está oh, se me escapó hay que prepararse madre mía, este carro me destroza oh, esto es hay mucha la diferencia entre ese carro y mi T-34. No puedo fallar. Voy a tener una ocasión. Vaya, va. Le di a la farola. Va, vale, listo. Se acabó. Aquí se terminó. No tengo nada que hacer. Pues listo. Así ha sido. Ese disparo, ese fallo en la farola. Ha sido. El momento clave. Bueno, vamos a salir con el T-54. A ver si tenemos más suerte. Lo seleccionamos la carga número 3. Ahí está el jefe. Que ya está disparando desde aquí. Pues sí, se nos han echado encima, hemos ¿no? perdido la zona B, pues vaya, vale, en un momento lo que parecía que, que era una partida fácil, se está complicando y de qué manera y de qué manera Madre mía, se están comiendo el turrón, eh Vamos a ver por este flanco Demasiada gente a ver si por aquí podemos flanquear a este, a este enemigo. Ahí, ahí, ahí, madre mía. Venga, vamos. Bueno, impacto ahí, T-54. Se mueve mi compañero Centurion. Venga, vamos. Venga, listo, vamos. Ay, esa oruga, esa Ay, justo en el sitio. A ver, ahí. Vaya, no lo hemos penetrado. Bueno, menos mal, he tenido ayuda. Justo ese sitio por donde mi compañero tapaba el disparo era un punto ideal para entrar. Un proyectil. Claro, no todo va a ser de color de rosa. la zona B está perdida, parece que mis compañeros... sí, sí, la vamos recuperando pero hay que perder... ojo de vista a ese... ¡Buh! madre mía, de dónde ha salido ese proyectil posiblemente ha sido ese carro pesado, del que estábamos comentando bueno, me pongo detrás de esta barrera, dónde estarán Mira, hay partidas en las que los ves venir, pero es que en otras es todo lo contrario venga me están regando bombas zona B la estamos conquistando, vamos a ver si recuperamos todo el terreno que hemos perdido venga, vamos a ver si por aquí va oh, ese carro pesado, ahí hay otro escóndete, venga carro medio Venga vamos, va ah, justo, venga, ay podía, ah, vaya hombre podía buscar ese, ese pequeño agujero que había ahí entre, entre esos eso, adoquines de cemento, bueno los tengo justo enfrente, un carro pesado por detrás que parece que ha caído, un compañero lo ha derribado, bueno un enemigo menos. Carro pesado y carro medio flanco, eh, por el, Justo por el frente al salir Y por El flanco izquierdo oh, esta salida es arriesgada Madre mía Me puedo jugar aquí si parece ser que se aleja Bueno Es jugártela, pero bueno Vamos a ver qué ocurre Bueno, Vamos a jugar en una bah, Se me está llenando el flanco izquierdo de enemigos Esto se está complicando de mala manera Vamos a ver ese flanco Uf. Desastre Vaya Ese T-44 que estaba ahí ni le había visto bueno, estoy rodeado. Estaba rodeado la zona B. Bueno, y ese 3. Vamos a darle caña con este carro. Personalmente, si viste el primer vídeo, ya comenté que no me gusta para nada este tipo de carros. Son muy lentos y tardan mucho en recargar. Eso sí, cuando logras coger a un a un enemigo, pues, ¡Uep! ya tengo visita ahí ahí está un ¡Oh! ese 4M, vaya, eh, me dio venga, vamos, este, esto es el 3 bueno, él es igual directo que yo quizás un poco menos venga, lo tengo encima la de la oruga, vale. bueno, tengo apoyo de los compañeros vamos a ver, venga, vamos esa recarga, rápido venga, venga, venga, venga, venga, venga. vamos cañón destrozado lo tiene, venga, vamos venga, venga, vamos Ahí. buah perfecto, objetivo destruido menos mal pero, uf, madre mía, estoy rodeado ese flanco izquierdo Ahí, de ahí, de ahí, vaya T-44 Ah, me han hecho polvo venga, vamos hacia atrás, me da tiempo a recargar, no lo sé, se me echa encima, muy rápido venga, vamos hacia atrás, rápido Bueno, como veis, esta es la razón principal por la que no me gusta nada el IST, es un tanque muy lento a la hora de recargar y sobre todo no ha que hacer ante tanques rápidos, eh, tanto en velocidad como en recarga, como el T-44. Nah, faltó poco, unos pocos segundos para poder recargar, pero vamos, prácticamente yo creo que si no hubiera sido el T-44, el siguiente enemigo que tenía enfrente me hubiera dado, en fin, no lo sé. Bueno, pues nada, mala suerte, se ha perdido la partida, pero ha estado igualada hasta el final, ha sido emocionante. Y bueno, darle a like, compartir si os ha gustado la partida y comentad. Y no, olvidáis, eh, no olvidéis darle a la campanita para estar al día de, los, de las notificaciones de futuras partidas. Bueno, nos vemos en la siguiente. Chao. Segunda partida, escenario, otra vez dominación en Suecia. Bueno, salimos esta vez desde el sur. En la anterior partida, cual perdimos con los tanques rusos, salimos desde el norte. Bueno, esta vez con tanques alemanes, Vamos a ver si la suerte cambia, con el Panzer modelo G. Uf, modelo G. Vamos a salir, me gusta este tanque, ya me dio una buena partida, fue una gran victoria en la fortaleza de Piedra Blanca Es un tanque que la verdad pues nunca me ha dado mal resultado, venga, vamos al lío Bueno, muy concurrida la salida Ven Aquí, Bueno, parece que hay me menos gente en la zona G3 que desde la que hemos salido Bueno, evidentemente vamos hacia la zona C es la que tenemos bueno no es más cerca pero ya que hemos tomado esta deriva pues vamos para allá este tanque ya acelera tiene buena velocidad venga vamos ahora se trata de no estorbarnos y llegar rápido venga vamos a ah, ese bache pierde mucha velocidad con un golpe tan tonto como este bueno, estamos llegando a la zona C parece que vamos a ser los primeros antes que los rivales listo, hemos llegado bueno, vamos a cubrirnos aquí venga, a la zona C estamos conquistando y parece que las fuerzas enemigas se han dedicado a por la A o por la B esto de alambradas bueno listo vamos avanzando hacia carro pesado ahí en el flanco izquierdo venga vamos a por ahí siempre hay que intentar ir juntos con los compañeros eso de ir solo muchas veces no es buena idea la mayoría de las veces bueno, madre mía si sigo destrozando cosas y tirando cosas me acabo delatando yo solo una cosa que no he mencionado en bastante en otros escenarios es que sobre todo donde hay muchos árboles procurar no tocarlos porque es que los delatan delatan vuestra posición que no os vean así que todo ese tipo de vamos a decir, mobiliario en los escenarios es mejor no tocarlos y bueno, ya estamos en el sitio a ver, ¡buah! estamos rodeados, ¿dónde están? ¿Dónde? ay, ay, ay mx bien, bueno, estos tanques son un demonio son pequeñitos pero son muy matones la verdad es que me he puesto aquí a comenzar los arbolitos y me he fijado en el escenario bueno, un cazacarros por aquí blanco izquierdo que llevaba ese delante, no lo he visto ¡Wow! ah, Parece que la han destruido ah, el carro americano más raro bueno, algún día lo tendremos y lo probaremos venga enemigos donde estáis vamos a ver por dónde andan estos el compañero mío que está bastante adelantado Vamos a seguirlo Hay Enemigos por el flanco derecho Dos cazacarros Un carro medio Bueno, un carro medio que ha volado Dos cazacarros a ver por aquí a ver, a ver, oh vamos, bien ah, eso tenía que haber atravesado otro más los tengo los dos juntos bueno, vamos a ver, venga mismo sitio no, imposible esto, esto tarda mucho esta recarga, vaya hombre va, ah, ha el proyectil desastre venga, venga, vamos buscamos el verde Venga, uh, mi compañero oh, me ha, ha echado un cable <risa> Estupendo Aunque vamos, me parece a mí Ah, oh, es... madre mía, un super tanque de estos Esto es una bestia T95 Va, no tengo nada que hacer Esto es dificilísimo por... prácticamente Es vulnerable por delante No hay manera de destrozarlo Venga, vamos con el Tiger 2 Tiger 2 Venga, esta partida hay que cambiarle, hay que darle la vuelta. Vamos... ¿A dónde voy? Llevo... Ah. ¿A dónde voy? Ah, venga, vamos a la zona B, venga, vamos. Aquí más lento. Bien, venga, vamos a felicitar a los compañeros por esa toma no vamos nadie, nadie demasiado no rápido voy como me aparezca algún enemigo no sé si me va a dar tiempo a reaccionar bueno, vale, estamos llegando a la zona B, que ya está tomada bueno, un carro un carro ligero por el flanco izquierdo vamos a ver, venga giramos rápido le damos la cara está porque estaba por aquí estaba por aquí venga, bien, Jack 30 cuidado, siempre vigilando el aire bueno vamos a ver, posiblemente por aquí fue la última vez que le vimos carro medio, por el flanco derecho ahí está por ahí lo veo carro ligero Bueno, a ver si lo vemos venga, parece que esto se está dando la vuelta bien, bien esto se está dando la vuelta, vamos venga, ahí va el jefe de ese carro ahí está detrás de ese edificio ver, por aquí por aquí por aquí es imposible pasar a no ser que se asome venga vamos El Castro. en izquierda hay algo compañero no deja de mirar para allá no sé ¿Y la partida se está poniendo en otra parte no aparecen por ningún lado o están bastante lejos pues, sí. Vamos avanzando poco a poco. Ahora vamos hacia. Muy bien, perfecto. Es nuestra iniciativa. Ahí está. Muy bien. Estupendo. Venga, vamos hacia la zona de salida. ver no, si sale alguno por aquí rápidamente puede ser. Que me lo encuentre. Bueno. Ahora por aquí hay que andar con pies de plomo. Venga, venga. Esto está ganado. Ha sido darle la vuelta. Venga, malo será que caigamos ahora. Venga, vamos. Esto está ganado. Venga. Ahí está. Estupendo. Bueno, hemos tenido más suerte con los vehículos alemanes. Lugar en el equipo, el 13. 8.900, bueno, un color este destruido, y una zona capturada. Bueno, no está nada mal. Bueno, esperemos que os haya gustado esta partida un poco mejor, hemos conseguido la victoria. Y acordaros de suscribiros, compartir, darle a like. Y vamos a por el siguiente escenario. A ver si tenemos más suerte. Hasta ahora. Bueno, tercera partida, dominación Suecia, y esta vez vamos a retomar con los tanques rusos, de nuevo, Pero esa espinita clavada, ya habéis perdido con los tanques rusos la primera partida que hemos visto. Bueno, el T-54, vamos a seleccionarlo, es un tanque un poco más tuyo que el T-34. Vamos a ver si tenemos más suerte. Venga, arrancamos rápido. Bueno, salimos desde la parte de arriba, desde el oeste, zona norte, y vamos. Ah, una, so una, una sola zona hay por conquistar. Pues nada, ya no hay dudas. Hacia dónde vamos? Ah, hacia allá. Venga, a toda pastilla. Venga, a ver si tenemos suerte. A esa curva el cochequito y la marquesina venga vamos rápido venga vamos muy bien estamos prácticamente ahí venga vamos rápido Perdón. listo hemos llegado venga granadas de humo rápido vamos a camuflarnos eso ya de entrada intimida bastante si ven los rivales, lo, el equipo hostil, ya ven granada de humo, ya eso dificulta bastante la visión y ya más de uno se lo piensa a la hora de entrar en la zona. Bueno, estupendo, nos queda poco... Perfecto, es nuestra la zona. Muy bien. Blanco izquierdo, casi todos. Bueno, acaba de caer uno, justo ahí. Blanco izquierdo. Ahí, ay, ay, ahí, justo, justo, ahí veo ya, ahí veo ya. Ahí veo enemigos. Este es el que ha caído anteriormente. Mi compañero se ha recuperado aquí, se leopa. vamos a ver qué nos encontramos. A ver si desaparece ya de una vez. Venga, listo, fuera. Empezábamos el camino. Bueno. ¿Dónde está? Es bonito. café, ¿eh? restaurante, ahí ah, cazacarros, carro pesado, hay por ahí? ahí está, ahí ¿Eh? está Tiger, venga, cazacarros. venga, impacto, venga, vamos a meternos aquí detrás de estos hormigones, venga, vamos a ver, se trata bastante de recargar, a ver si lo podemos otra vez, va, me dio! Me ha pegado ahí. Venga, ese para ti. Bueno, no he hecho nada. Venga, vamos. Impacto. vamos. Venga, vamos a por otra. Ay, pues nada, no hay manera de, de encontrar un sitio para penetrar. Oh, no che. ni lo había visto. Ni lo había visto. Menos mal, porque él a mí tampoco. Si me hubiera disparado, me parece a mí que daño no, no hubiera llevado. Bueno, tengo un outjet y un jack tiger. Dos cazacarros. Va, ¡Ah, se mueve. Ladera, ladera, ladera. ¡Ah! Uy, catarra. <ríe> Destruido. Yo pensaba que, que, que la cosa era más rápida. Pero bueno, <ríe> listo. Destruido, primer enemigo. Estupendo destruido al objeto bueno ya sabéis y hemos cogido justo por el flanco de frente muy difícilmente no vas a penetrar por lo menos no es tipo de tanques Entonces, el taille sigue vivo por ahí se ha ahí detrás de ese árbol de la plaza flanco izquierdo y prácticamente delante y un enemigo en el flanco derecho carro pesado la la está cerca. ahí sigue ahí sigue nuestro compañero nuestro hormiguete sigue ahí el Jack Tiger no se rinde vale esto bueno, va a ser ya veremos cómo termina acaba de tocar el árbol hemos conseguido tocarle el techo bueno, no también te digo que estoy ahí sigue, lo hemos marcado, lo me en el radar el carro derecho aquí el carro, el carro pesado, flanco derecho oh, madre mía los flancos que han caído, perfecto venga, parece que hay que salir venga, ya, vamos ahí Carro pesado, se está moviendo ha no de uno O sea, ha sido cosa de él, seguramente Este como nos pille Nos coge el flanco derecho Venga, vamos a ver Vamos a tirarle a ver, y estos y estos, son estos, son, estos, son, estos son más rápidos Aquí hay carros ligeros Me tengo que preparar De frente al enemigo a ver por dónde salen estos son más rápidos cuidado a ver, allí Madre mía. ¡Eh! cuidado ¡Toda ya! venga estupendo se pues acaba de caer uno va eso de dónde ha venido va me caen entonces el cañón bueno ahí lo tengo Oh, 154. Pues tengo que reparar rápidamente. Ah, madre mía. no se me eche que encima, estoy muerto. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vaya, nuestro amigo Jack Tiger también se anima. Se está esperando. Me cago estoy frito. Venga, 10 segundos, vamos. Venga. Ahí se marcha, estupendo. Madre mía. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué estás haciendo? Venga, post de lado, estupendo, venga, vale, si por ahí por el tranvía, venga, venga, está por ahí. ¡Bien! Estupendo. Ahí te has equivocado. Me diste el flaco y ahí caíste. Necesitamos apoyo de artillería. Estupendo. Bueno, ¿Qué pasa con la zona? Estamos perdiendo. Zona? ¿Dónde? ¿Dónde? la ¿Dónde? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Cabamos! Ah, estupendo, madre mía, <ríe> que me he librado, de la que me he librado estupendo madre mía la he, que me he estaba súper C, ha fallado su tiro y yo no he fallado el mío menos mal, he <ríe> tenido una suerte tremenda, bueno, y vuelvo a retomar las zonas van a ser dos zonas conquistadas y no aparece nadie y me olvida el momento venga, esta partida está saliendo muy bien, vale, de 50 cosas está aportando de lujo He tirado unas bombitas, eso le ha de mi la sara, vamos a ver, ahí tenemos un carro, ahí está, es ese, vamos a ver dónde estás, Leopard, Casi medio, leopard, leopard, 8, he 9 avión no, no, eso un paso, luego un momento, le subimos un avión, vamos bueno, a caña con la ametralladora casi ganado, vaya partida más, igual nos, nos acaban de salir. Venga, vamos ahí, a, ese, a esa barrera de es Venga, estamos ganando esta partida. Blanco derecho, carro ligero. Vamos a ver. Nada, venga, vamos a quitar eso. En buen sitio si pasara yo Creo que ya ha pasado el algo. Sí, sí, sí. Está justo detrás del edificio. Sí. Bueno, esto está casi ganado. Esta partida ha salido cojonuda. Venga, bueno, hace una pena caer ahora. Venga, vamos a. Vamos a protegernos un poco. Parece que ya aquí se acabó todo. Venga, muy bien. Esta partida ha sido muy buena partida. Ahí está. Misión bueno, eh. Segundo en el equipo. Estupendo. Bueno. 24.228 Segundo en el equipo. Cuatro objetivos, 13 destruidos. Dos zonas capturadas. Genial. Bueno, vamos a ver las estadísticas que de otras partidas no le he puesto. Ha sido mi compañero Hipo44. Seis carros destrozados y yo 4 muy bien estupendo bueno si os ha gustado la partida ya sabéis suscribiros, da a la campanita like y nos vemos en otra próxima partida que esperemos que sea tan buena como esta bueno un saludo a todos y nos vemos en la próxima chao